Ese Sansón habló mucho, sobre sus cosas privadas y personales. Como resultado, lo destruyeron. Así que usted solo, está autorizado, únicamente, para hablar sobre temas superficiales. Luego, viene lo de peo con caldo. Por favor, usen latados conversacionales. Primer out. Hola, ¿todo bien? Segundo out. Tienes lindos ojos, me emociona verlos. Gracias por esas miradas. Tercer round, ahora debo irme, a atender un asunto, pero después hablamos. Tú sabes que algunos acostumbran, a comer cereales con leche en las mañanas, pero creo que mejor, es la opción de comer, pan con queso y hasta un huevo frito. ¿Qué piensas tú? Entonces, ¿acompañarías ese pan, con café, jugo o refresco? Buena elección, se nota que sabes elegir bien. Esa es una gran cualidad, la selectividad. Te felicito por eso. Una pregunta más. Entre pizza, hamburguesa y perro caliente, ¿cuál prefieres? Increíble, siempre dices las palabras correctas, eso es admirable. Oye voy a decirte una cosa. Gracias por este momento agradable. Ahora debo irme, pero nos vemos luego. Chao. Ese Sansón habló mucho sobre sus cosas privadas y personales. Como resultado, lo destruyeron. Así que usted solo